Agradecemos que se traiga a debate la movilidad ciclista. Anteriormente, esto es algo que estaba pactado en el plan Impulsa, que es que combinarlo con otras cosas, como por ejemplo la rehabilitación de los caminos, de los que ya hablamos, y que ayudaría a conectar unos barrios con otros, uno para retirar los vertidos y hacer un camino a la vez que se centraban árboles, donde ahora hay una gran escombrera de kilómetros y kilómetros. Instalar eh, parking seguros para que la gente pueda ir al tren en bicicleta, pueda dejar su bicicleta y a la que vuelva el tren con total seguridad, siga allí para desplazarse a su ciudad. Bien, hay que intentar con todos los medios, en la calzada, coincidan, compartan coches y bicicletas. Debería ser compatible el en coche con ir en bicicleta, porque no en todos los sitios podemos tener carreteras en bicicleta. Muchas gracias, Ecuador Castro.